Implementar las NIF es muy fácil, con Contapime NIF, el software contable líder NIF en Colombia, inicie rápido. Contapime viene preconfigurado para NIF ahorre tiempo, su contabilidad NIF integrada a todos los procesos, cumpla con la ley, genere todos los estados financieros NIF y aplique la norma en su negocio sin complicaciones. Lo acompañamos, le ofrecemos una completa plataforma donde podrá aprender paso a paso a implementar las NIF de manera gratuita, más de 15.000 usuarios ya implementaron las NIF con Contapime. ¿Y usted qué espera? Contapime NIF, simple, rápido y fácil de usar. Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad Contapime y doy la bienvenida a todos quienes se conectan a participar del curso ¿Qué hago si aún no he implementado las NIF?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 EMCJ SAS, Servicios de Ingeniería Eléctrica, Parque Temático Laguna Negra, BIOS, Clínica Flavio Restrepo, Sociedad San Vicente de Paúl, Almacén Milán, Constructora Inogaf SAS, entre otros. El día de hoy contaremos con la intervención del doctor Francisco Javier Pineda, líder de consultoría de la empresa Soluciones Inteligentes Consulting Group.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 Gracias Marcela, un cordial saludo para ti y para todas eh, las personas que en este momento comparten con nosotros esta sesión, quiero hacer un reconocimiento especial a INSOF y a todas las personas que lo componen que día a día trabajan para hacer eh, un poco más fácil la vida de los contadores públicos de Colombia. Bueno doctor Francisco, muchísimas gracias por ese reconocimiento y sin más preámbulo vamos a dar inicio a la temática de la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a pasar al desarrollo de esta charla en la cual abordaremos el tema ¿Qué hago si aún no he implementado las NIF? Bueno, ya mi información, Marcela ahora pues ampliamente nos ha informado sobre eh, todo mi currículum. Eh, vamos a continuar adelante. Lo que queremos eh, matar o terminar es con este mito. Piensas que las NIPs son como una materia más allá de tus capacidades, algo sobrenatural para lo cual no estás preparado, escrito en un lenguaje ajeno y lejano a tus conocimientos previos y por eso no has podido acogerlas e implementarlas en los procesos contables de la empresa en que laboras o en todas las que asesoras. Recuerda que el genio se hace con, uno, uno, recuerda que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo, Albert Einstein, es decir, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Lo que debemos hacer es trabajar arduamente para ir cogiendo habilidades de manera permanente y de esta manera poder alcanzar nuestros objetivos en el desarrollo de nuestra actividad contable ahora con los nuevos estándares contables y principios de contabilidad generalmente aceptados que nos traen las normas internacionales de información financiera. Dentro de los objetivos de esta charla tenemos eh, el primero, por supuesto, eliminar el mito de implementación de las NIF, tener acceso a la normatividad NIF y sus anexos, aplicar una metodología propia o ajena en el proceso de implementación de NIF, es decir, es muy importante que ustedes no hagan esto por azar o porque lo creen de esa forma, sino que tengan una metodología ordenada y que paso a paso los vaya llevando hasta lograr su objetivo, que es ver su información financiera de Colgab a NIF. Orientar el trabajo del contador público a resultados, es decir, más allá de la contabilidad de cumplimiento tributarista y laboralista, lo que se espera es que los contadores públicos sean un apoyo en la toma de decisiones financieras en la organización. Preguntar, aprender, comprender y lo más importante, aplicar. Sobran las palabras, vamos por las acciones. El contenido que vamos a desarrollar en esta pequeña sesión va a ser inicialmente el marco legal. Es decir, en esta primera parte de la actividad vamos a hacer un repaso porque seguramente muchos de ustedes ya han tenido acceso a cursos virtuales, a especializaciones, a diplomados, en normas internacionales, sabemos que para los contadores pues este no es un tema nuevo, estamos hablando de él desde la ley 14, desde la ley 13.14 del 2009 y eh, por supuesto casi que los procesos de preparación obligatoria y adopción empezaron en el 2013 y en el 2014, por lo cual eh, no es este un tema pues que apenas vayamos a abordar en este momento aunque sí hay personas que lo están haciendo por primera vez pues esperamos eh, allegarnos, llegarnos, acercarnos a ellos con, una, con un lenguaje claro y sencillo que sea de utilidad y que les permita también ingresar en este tema de las normas internacionales entonces dentro del contenido como les decía vamos a ver como repaso el marco legal eh, cuál es el marco legal de la preparación de información financiera en Colombia el conjunto completo de estados financieros, por supuesto que esto depende de cada grupo de aplicación, unos más, otros menos exhaustivos, es decir, con los estados financieros que debes cumplir en cada periodo de reporte de estados financieros de propósito general para usuarios indeterminados, presaberes sobre la empresa al implementar las NIF, o sea, el conocimiento previo sobre la actividad, la composición accionaria, quiénes son sus propietarios, los tipos de bienes que posee, que compra, que vende, etc. La estructura financiera de la empresa, cuáles son sus activos, sus pasivos, su patrimonio y, eh, por supuesto, que esa estructura financiera nos va a dar un indicio de cuál es la actividad de la empresa, es decir, cuáles son sus ingresos, sus costos y sus gastos. Y, por último, vamos a ver una fase del de, eh, proceso de adopción por primera vez en la cual abordaremos las fases propias de ese proceso, que son preparación obligatoria, transición, eh, adopción y reporte. Es decir, las fases de la adopción NIF, que están allí contenidas en la NIF 1, en la sección 35 de la NIF Pymes y en el capítulo 15 de la NIF Micros. Muy bien, empecemos entonces con el marco legal. La regulación contable en Colombia... Eh, desde el punto de vista eh, de la preparación y presentación de estados financieros pues data inclusive desde los años 60 en 1960 estaba la ley 145 con la cual eh, se reguló la profesión de contador público en Colombia luego hemos pasado a la ley 43 del 90 también regulación de la profesión de contador público en, eh, en Colombia y en 1993 con motivo de la apertura económica empezada por César Gaviria en los años 90 eh, sale digamos un estándar también de alguna manera internacional adoptado de algunos países como México y Chile en los cuales se definieron los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y se definieron adicionalmente el catálogo de cuentas catálogo de cuentas que en ese momento estaba propuesto para comerciantes pero que eh, con motivo de la especificidad con la que se maneja información financiera en otras entidades entonces eh, casi que cada superintendencia tenía su propio catálogo de cuentas la superfinanciera tenía uno la supersolidaria para las entidades cooperativas tenía otro la contaduría general de la nación por supuesto para las cuentas de gobierno y para las entidades de economía mixta tenía otro en fin, llegaron a contarse como 17 planes únicos de cuentas diferentes con respecto a la regulación relacionada con normas internacionales de información financiera y aplicación de estándares, se empezó a hablar de ellos en la Ley 550 de 1999 y en la Ley 11.16 del 2016, pero como cúspide de todo este proceso en la Ley 13.14 del 2009 se ha preparado la información o se ha indicado que se debe adoptar un estándar internacional para la preparación de información financiera. Lo cual se hizo a partir de la Ley 13.14 del 2009, como lo vamos a ver en un momento, en su artículo segundo con el ámbito de aplicación para la preparación y presentación de estados financieros y en su artículo quinto en lo relacionado con aseguramiento de la información, lo que nosotros en Colombia hemos venido conociendo bajo el nombre de auditoría y de revisoría fiscal. Entre el 2009 y el 2014, a partir de junio del 2016, a partir de junio del 2016, a partir de junio del 2010, perdón, a partir de junio del 2010, eh, empiezan los direccionamientos del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública cada seis meses y durante dos años, hasta que se empezaron a sacar los decretos correspondientes a cada grupo de aplicación de estándares internacionales en Colombia. El primero fue el Decreto 2706 del 2012 para microempresas, luego vino el Decreto 2784 del 2012 para entidades del Grupo 1 ni plenas y por último el Decreto 3022 del 2013 para entidades del Grupo 2 ONIF PILIS. En el 2014 eh, la contabilidad comercial se vuelve independiente de la contabilidad fiscal, ya con la entrada en aplicación de estos estándares que mencionamos del Decreto 2706, 2784 y 3022. Esto es con el decreto 2548 del 2014, el cual reguló el artículo cuarto de la ley 1314 del 2009, donde eh, a partir de allí ya hay una preparación obligatoria, transición, aplicación y reporte, bajo NIF en un proceso de dos años, que en Colombia se volvió de tres, porque a lo que normalmente maneja el estándar IASB que es transición, adopción y reporte, eh, se le adicionó en Colombia el proceso de preparación obligatoria, que en otros países había surgido y se había hecho normalmente en un periodo de cinco años en los cuales se hizo esa transición y se fue preparando el recurso humano para la adopción del estándar, lo cual en Colombia pues casi que es una etapa similar, porque si contamos desde el año 2009 hasta el año 2014, allí vemos los cinco años, aunque en eh, los procesos de transición en Colombia se determinó una etapa de preparación obligatoria de un año anterior ya en el 2015 entonces eh, con motivo de una política de estado en la cual se han venido unificando normatividades en diferente materia por ejemplo como la laboral también se hizo con la tributaria se quiso hacer entonces también con la contable en el decreto único reglamentario 2420 que en su parte 1 consideraba las normas internacionales de información financiera y en su parte 2 las normas de aseguramiento de la información. Vamos a ver en síntesis el marco legal de la información financiera en Colombia eh, tanto para la preparación como el aseguramiento. La barra que ustedes observan allí en la diapositiva en colores es una barra de tiempo. Es una línea de tiempo que la iniciamos en 1990 y no termina, porque eh, pues sabemos que la actividad económica y la información financiera es un tema dinámico y al ser dinámico tiene cambios permanentes. Y al ser una actividad humana susceptible de errores, pues permanentemente debe obedecer a una serie de ajustes. Entonces en 1990 eh, decíamos que salió la ley 43 del 90 con eh, la regulación de la profesión de contador público y que en 1993 se implementó de alguna manera un estándar internacional que por supuesto fue acogido de manera local porque en Colombia por la Constitución Nacional no se pueden adoptar normas extranjeras, digamos que esa fue una de las situaciones que hizo que el proceso de transición a NIC fuera más largo, porque requería pasar inicialmente por la voluntad política y por el Congreso para poder ser aprobada su implementación en el país. Entonces, el Decreto Reglamentario 2649 contenía los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el 2650... Eh, el plan único de cuentas o catálogo de cuentas y este en su momento entonces fue el estándar que nosotros eh, venimos acuñando con el término Colgap, o sea principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entre 1994 y 2008 casi que eh, no hubo un mayor impacto en la modificación en la regulación contable eh, fue un periodo casi muerto pero sin embargo hubo algunos cambios que no vale la pena mencionar porque su alcance e impacto no fueron tan grandes ni, ni tan dramáticos como finalmente eh, vienen a ser los, los involucrados eh, por la ley 1314 del 2009 que en el artículo segundo habla de la convergencia a estándares internacionales de información financiera para la preparación y presentación de estados financieros. ...de propósito general para usuarios indeterminados. Entre el 2009 y junio del 2010... ...se dan las orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública... ...y unos análisis sobre cuáles serían los mejores estándares a adoptar... ...los de mayor aceptación a nivel mundial... ...y los que permitieran preparar una información financiera de calidad... ...para garantizar la confiabilidad de los usuarios de los estados financieros. Y fue así como se toma la decisión de que los más adecuados... ...eran los estándares internacionales emitidos por el IASB ...tanto las NIP plenas como las NIP para pymes... ...que en ese momento eh, habían sido recién expedidas en el año 2009. Ya viene entonces la reglamentación de la Ley 1314... ...con el Decreto Reglamentario 2706 para el Grupo 3 de las micros... ...el Decreto Reglamentario 2784 para el Grupo 1 de las plenas... ...y estas fechas van a ser definitivas para conocer ahora el proceso de adopción por primera vez en sus etapas como lo hemos dicho y quiero seguirlo repitiendo para que en ustedes sea muy claro de preparación obligatoria, transición, adopción y reporte luego entonces en el año 2013 se regula el decreto reglamentario 3022 para el grupo 2 Pymes en el año 2014 el decreto reglamentario 2548 nos habla sobre las cifras contables para efectos fiscales y, en el Decreto Único Reglamentario 2420, se unifica toda esta normatividad. En la parte 1, en lo correspondiente a la preparación y presentación de estados financieros. Ahora, en la Ley 43 de 1990, Naga, normas de aseguramiento, eh, normas, de aseguramiento normas de auditoría generalmente aceptadas, la Ley 43 del 90... Nos habla sobre aseguramiento y esto a su vez es retomado en el artículo 5 de la Ley 13.14. Y es unificado en el Decreto Único Reglamentario 24.20 en la parte 2 y en el Decreto Reglamentario 302, que a su vez fue unificado en el Decreto Único Reglamentario 24.20. Quiere decir que este Decreto Reglamentario 302 era el equivalente al 2706, 2784 o 3022, pero con motivo de la unificación de todos los estándares de preparación, presentación y aseguramiento de la información que en el Decreto Único Reglamentario 2420 en la parte 2. Ahora, eh, las fases de adopción por primera vez. Ya lo decíamos, son preparación obligatoria, transición, adopción y reporte. La preparación obligatoria, pues es la capacitación del recurso humano en la, en la particularidad de la empresa, con respecto al estándar aplicable a su grupo de aplicación. Es decir, a las personas debemos formarlas no solamente en la conceptualización general de la norma, del estándar, sino que debemos formarlas específicamente en cómo adoptar cómo aplicar ese estándar en cada una de sus empresas eh, situación que genera alguna dificultad en nosotros los contadores públicos puesto que si bien algunos trabajamos especialmente en alguna empresa con toda seguridad la mayoría de nosotros no solamente nos desempeñamos en una sino en varias empresas y entonces eso trae mayor complejidad y mayor exigencia desde el punto de vista del estudio con respecto a la transición eh, la preparación del ESFA es digamos, el, el hito fundamental en esta fase en la cual se hace una medición del, del impacto desde identificar las NIC y las NIC plenas, secciones, capítulos aplicables, según sea el caso a cada empresa, identificación de las exenciones de las que se hará uso, la empresa, medición del efecto patrimonial en las ganancias acumuladas de esta que pueden derivar en decisiones estratégicas de la administración con respecto al patrimonio, en el caso de que se vea muy afectada la relación económica patrimonial, por ejemplo, si gran cantidad de los activos de la empresa estaban representados en activos diferidos, identificar las necesidades de información de propósito general, estados financieros y de propósito especial, DIAN, superintendencias, DANE, contaduría general de la nación y el apoyo en sistemas de información para hacer solo un proceso de entrada y garantizar varias salidas de información según sean requeridas por quienes hemos acabado de mencionar. Por supuesto, todo esto soportado en sistemas de información contable y empresariales que nos faciliten estas actividades a los contadores públicos. Luego, el proceso de adopción es un punto en el que el conocimiento de la empresa fue fruto de la preparación obligatoria y la fase de transición, debemos tener funcionando Colgap y NIF en paralelo. De hecho, lo que la mayoría de sistemas de información han implementado es homologar cuentas y adoptar criterios de medición, como el valor razonable para el caso de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión, así como para los instrumentos financieros e instrumentos de patrimonio que cotizan en bolsa. El costo amortizado para los instrumentos de deuda, y las variaciones de los criterios básicos de medición, recordémoslos, costo histórico, costo corriente, valor neto realizable y valor presente neto, en mediciones tales como el valor residual, valor en uso, importe recuperable, entre otros. Por último, en la fase de reporte, denominémosle el punto de no retorno, una vez allí, ni vas a recordar colgado, ya no lo necesitas. Ninguna autoridad tiene por qué exigírtelo y ya habría entrado en vigencia la ley 1819 del 2016, es decir, la última reforma tributaria, por lo menos para el grupo 2. El grupo 1 y 3 tendrían allí un limbo en la aplicación contable fiscal de un año, eh, aplicando el registro de operaciones o el libro fiscal de acuerdo con el decreto 2548 del 2014 que fue derogado por la ley 1819 del 2016. Y así accedieron al plan, y si accedieron al plan piloto de aplicación voluntaria iniciado por la DIAN y que tenía por objeto la medición del impacto con el recaudo tributario, a partir de este momento solo tendría aplicación el estándar ni, -NI plenas, ni pymes y ni micros. Estándares según el grupo de la empresa, entonces tenemos tres grupos, tenemos el de nic nib plenas que es el decreto 2784 del 2012, tenemos NIC pymes que es el decreto 3022 del 2013 y tenemos NIC micros que es el decreto 2706 del 2012, por supuesto todos estos unificados en la parte 1 del decreto único reglamentario 2420. Eh, NIB Micro, si ustedes observan, tiene una sola I, lo que quiere decir que esta norma no es internacional, solo es una norma de información financiera. Ahora, hay una equivalencia horizontal entre los estándares. ¿Qué quiere decir? Que las NIB Plenas o las NIB Plenas tienen un equivalente en una sección de la NIB Pymes y a su vez estas tienen un equivalente de capítulos en la NIV Micros Por supuesto de, mejor exigencia, de menor exigencia cada una de ellas De arriba hacia abajo Más exigentes las plenas con respecto a las pymes Y más exigentes las pymes con respecto a las micros Esto tiene una explicación y es eh, un principio financiero Del costo o esfuerzo desproporcional. Una pequeña empresa micro una microempresa no estaría en capacidad de pagar por los conocimientos y esfuerzo de un contador que tiene la capacidad de aplicar la NIP pymes. Una pyme no tiene ni la necesidad ni tiene los recursos para pagar el esfuerzo y, y el tiempo que implicaría eh, un contador que tenga dominio de las NIP plenas vamos a pasar a ver un recurso en Excel en el cual les mostraremos la equivalencia horizontal de los estándares internacionales. Hemos estado los contadores acostumbrados a manejar el plan único de cuentas. Entonces sabemos que el catálogo de cuentas está conformado por clases, grupos, cuentas, subcuentas. Yo acá lo estoy mirando a nivel de grupos donde estos grupos me dan una idea muy similar a lo que ha acogido el estándar internacional eh, en cuanto a NIP plenas, secciones y capítulos eh, equivalentes. Bien sabemos, pues, cuando digo internacional, quedémonos hasta pymes, plenas y pymes, porque eh, la NIP Micros, pues, como decíamos, es una norma de información financiera que no tiene ese carácter de internacional. Entonces, miremos que si en Colgap estamos hablando del grupo 11 disponible, ese grupo 11 disponible claramente lo podemos ver en la NIC plena de efectivo y equivalentes de efectivo, que en plena sería la NIC 7 y que en las pymes sería la sección 11. Aquí en las micros tengo un error, eh, ya lo revisaríamos más adelante. Vamos a entrar a revisar cada uno de estos, de estos estándares, cada uno de los archivos correspondientes y quizás allí podamos resolver este lapsus que tuve eh, porque entonces eh, en las micros tenemos que identificar cada parte cada tratamiento de cada elemento de los estados financieros como capítulo vamos a verlo en inversiones en inversiones tenemos en Colgap que es el grupo 12 que sería un instrumento financiero eventualmente un instrumento de patrimonio que en plenas podemos tratarlo para su reconocimiento y medición en la NIC32, NIC39 o NIEV9. En tanto, en pymes estaríamos hablando de la sección 14 o 15, incluso podríamos hablar de la sección 11, dependiendo qué tipo de instrumento sea. Y tendríamos el micro su equivalente del capítulo 6, y así sucesivamente. Eh, nosotros hemos desarrollado, a través de varias sesiones de capacitación, eh, estas informaciones que ustedes ven aquí contenidas pero que la invitación que les hacemos es que para que haya un mayor dominio de parte de ustedes en la identificación de los estándares eh, se aprovechen de este recurso que por supuesto se los vamos a compartir pero que ustedes mismos se sienten y hagan la tarea vamos a volver entonces a la diapositiva y a continuar eh, con otros temas de importancia para ustedes muy bien entonces, el artículo segundo de la ley 1314 nos muestra el ámbito de aplicación. Básicamente, en Colombia hay dos tipos de personas que llevan contabilidad. Pero estos dos tipos de personas, es mi opinión, eh, incluyen a todas las personas que hacia, que hacia el horizonte y tengan actividad económica activa, ¿ves? ¿Por qué? porque yo debo llevar contabilidad por estar obligado y están obligados quienes son comerciantes o quienes desean hacerla valer como prueba si lo miramos desde ese punto de vista o bien una persona la lleva por estar obligada o porque requiere hacerlo valer como prueba es decir que casi todas las personas naturales y jurídicas que estamos económicamente activos estamos obligados a llevar contabilidad y al llevar contabilidad estamos obligados a aplicar las normas vigentes y aplicar las normas vigentes implica aplicar los estándares para la preparación, presentación y aseguramiento de la información financiera vigentes que son para el grupo 1 plenas las NIC o las NIC emitidas por el IASB para el grupo 2 PYMES la NIC PYMES emitida por el IASB que dependiendo el año en el que estemos hablando sería la versión 2009 ...que tuvo aplicación hasta el 31 de diciembre del 2016... ...o la versión 2015, primera enmienda de la NIF Pymes... ...que tiene aplicación a partir del 1 de enero del 2017... ...y si soy micro, la NIF para micros. Es importante entender este gráfico que tenemos allí... ...nos han explicado de muchas formas... Eh, ...cómo clasificar en un grupo adecuado, en el grupo correcto... ...un preparador de información financiera yo haciendo un análisis de la lectura del de artículo segundo y de los decretos donde normalmente siempre en el artículo segundo se define el ámbito de aplicación llego a la conclusión de que podemos analizar una aritmética de conjuntos entonces miren que en esa aritmética de conjuntos el grupo 1 sería el primer conjunto el grupo 2 el segundo conjunto y el grupo 3 el tercer conjunto y que entre ellos hay unas intersecciones ya vamos a explicar, esa intersección está dada, por qué, y vamos a hacer posteriormente un ejemplo de cada uno de los grupos para que esto quede eh, con mucha mejor claridad descrito. De Miremos inicialmente que, por, por preferencia, serán del grupo 1 las entidades de interés público. Ahora vamos a verlo, cuáles son. Y básicamente está definido en los artículos 153.35 de la Constitución Nacional y cuando lo revisemos entenderemos que básicamente son quienes manejan recursos del público luego vendrían aquellas entidades que sin ser de interés público ni ser emisores de valores que dentro del interés público estarían esas dos connotaciones o manejan recursos del público o son emisores de valores que casi es equivalente Vendría ya una, una tercera situación y es aquella en la cual tengo eh, más de 200 empleados o más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos. Pero además que tenga un volumen de comercio exterior superior al 50% de mis ingresos brutos. Esa X que ven allá es de exportaciones y la M es de importaciones. Eh, también que pertenezcan a un grupo económico que aplique ni plenas en cuanto al grupo 2 que sus activos estén entre 501 y 30 mil salarios mínimos o que siendo micro tenga ingresos superiores a 6 mil salarios mínimos allí lo que yo debo hacer y les voy a corregir la diapositiva es pasar esos ingresos de 6 mil salarios mínimos para el grupo 3 lo que pasa es que lo que estoy denotando allí es que cuando soy micro con esos ingresos eh, pasaría al grupo 2 y por último el grupo 3 sería que tenga menos de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos menos de 10 empleados y menos de 6.000 salarios mínimos de ingresos estándares según el grupo de la empresa entonces vamos a ver allí la NIB PYMES, el decreto 3022 del 2013 vamos a pasar al archivo que contiene este estándar este es el estándar de la NIP para PYMES de la versión 2015, o sea, primera enmienda de la NIB PYMES recuerden que hay una primera emisión de este estándar que es la versión 2009 Queremos revisar la versión 2015, porque como es la que tiene aplicación a partir del 1 de enero del 2017, pues es con la que tenemos que empezar a familiarizarnos ahora. Recordemos que las NII PYMES están divididas en secciones. Entonces, pues esta es la carátula del estándar. Yo quiero pasar eh, a la página 5. Quiero irme a la página 5 del estándar, en la cual se encuentra el índice. Bueno, espero que ahí se esté viendo eh, mucho mejor. Entonces, en esta página está el índice. Miren, yo analizo de la siguiente forma y empecé por ni PYMES, porque eh, resulta que creería yo que en su mayoría, eh, todos ustedes los que me están viendo, incluso es mi caso, nos desempeñamos en PYMES. Por supuesto que de una manera eh, mínima en micros y, y seguramente algunos de ustedes en plenas pero creería yo que en un alto porcentaje la mayoría de ustedes como yo eh, adoptamos es el estándar PIVIS ¿qué les quiero mostrar de este índice que ustedes entiendan? recuerden que nosotros teníamos el decreto 2649-93 que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados donde estaba la definición de contabilidad, las cualidades de la información contable, los criterios de medición, la unidad de medida, los estados financieros eh, de propósito general para usuarios indeterminados, las revelaciones, etcétera. Todo esto que nosotros debíamos aplicar al preparar y presentar estados financieros. Estaba en el Decreto 2649. En el Decreto 2650 teníamos el catálogo de cuentas, pero en ese catálogo de cuentas teníamos la dinámica y la dinámica nos decía cómo era el tratamiento para cada cuenta y si tú analizabas la dinámica con respecto a otras cuentas eh, entendías la interacción que entre ellas tenían a, a partir de la partida doble o con respecto a la partida doble porque al analizar un débito con un crédito de otra partida se infería que entre estas cuentas había una interacción ¿Cómo funciona ...el estándar de las NIF PYMES. Si miramos de la sección 1 a la 10... ...allí estarían lo que nosotros conocimos en el 2649... ...como principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, allí va a estar la definición de pequeñas y medianas empresas. Van a estar los principios fundamentales de la contabilidad. ¿Cuáles estados financieros son los que debes presentar? Voy por la sección 3. Si me sigues, voy por la sección 3. Después, entre la sección 4 y 7, vas a ver detalladamente cómo es y está descrito y están las revelaciones de cada uno de los estados financieros luego en la sección 8 van a estar las descripciones de las notas a los estados financieros es decir allá hay un primer indicio de cuáles son las notas a los estados financieros que debemos preparar y cómo porque también en cada una de las secciones es decir de la 4 a la 7 puede haber revelaciones que nos indiquen cómo debemos hacerlo ya ahora, más adelante lo veremos. Y entre la sección 11, me voy a detener acá para que ustedes puedan revisar hasta la sección 26, los nombres de las diferentes secciones, casi que me permiten inferir o entender, cuáles son los elementos de los estados financieros que voy a tratar yo allí. Eh, lo más normal, lo que nosotros con más frecuencia manejamos son la 11, instrumentos financieros, la 13... Inventarios, La 16, propiedades de inversión. 17, propiedades planta y equipo. 18, intangibles. 20, arrendamientos. 23, ingresos de actividades ordinarias. 24, subvenciones del gobierno para aquellos que están en empresas, por ejemplo, Fondo Emprender o Bancoldex o IFEX, que tienen recursos eh, capital semilla o subsidiados, eh, etcétera. Vamos a continuar y vamos a ver el resto de las secciones, esta es bien importante, el deterioro del valor de los activos, concepto nuevo que permite expresar las variaciones de, de mis activos de propiedad plantilla, y equipo con respecto a los valores del mercado en comparación con mi valor en libros. Y vemos entonces en estas 35 secciones, aquí tendríamos la 28, beneficios a los empleados, 29, impuestos a las ganancias. 31, hiperinflación, eh, que en Colombia no se ve ya desde hace eh, varios años. Desde el 2006 ha sido derogado el tema relacionado con ajustes por inflación en Colombia. Y una muy importante, sobre todo, para quienes no han hecho todavía, a pesar de que estamos ya en el 2017, su proceso de adopción por primera vez, es fundamental que revisen ustedes la sección 35, transición a la, para las pymes. Les repito eh, la frase del principio de Albert Einstein, eh, 1% de inspiración 99% de transpiración esto no se aprende si compras el libro y lo pones debajo de la almohada hay que revisarlo son alrededor de 300 páginas y entonces pues la invitación es a que eh, nos metamos en el cuento y empecemos a revisar estas informaciones de manera directa para poder llegar a ese objetivo Cuál es el de eh, entender las NIF y implementarlas en nuestras organizaciones Vamos a pasar entonces a la presentación para que sigamos viendo la descripción de nuestro Grupo 2. Muy bien, entonces el Grupo 2, Pequeñas y Medianas Empresas, de acuerdo con el Decreto eh, 3022, en su literal a nos dice «Empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del Grupo 1». Es decir, que si bien pueden tener más eh, de 30.000 salarios mínimos en activos y tener eh, más de 200 empleados o no tienen grupo económico que aplican y plenas, es decir, no son matrices, ni son subsidiarias, ni son subordinadas de una empresa que aplican ni plenas, no tienen volumen de comercio exterior, exportaciones e importaciones superiores al 50% de sus ingresos brutos, eh, y entonces por eso pueden hacer parte del grupo 2 ahora vendrían empresas que tengan activos totales entre 500 y 30 mil salarios mínimos es decir entre 294 millones 750 mil y 17 mil 685 millones yo estoy cogiendo acá un salario mínimo base del 2013 y no lo hago pues porque la presentación esté obsoleta sino que lo hago porque como muchos de ustedes no han hecho el proceso de adopción por primera vez, entonces tengan la información de la fecha en que salió el decreto y sepan con cifras de ese año, porque si en este momento, en el 2017, no has hecho adopción de NIP por primera vez, no puedes empezar a hacerlo a partir del 2017, debes hacer el proceso de adopción desde el 31 de diciembre del 2014, con las cifras de ese año. 31 de diciembre del 2014 teniendo en cuenta que el año 2013 para ese grupo perdón, que el año 2014 para ese grupo sería el año de preparación obligatoria y que siendo una microempresa no hayas tenido ingresos superiores a 3.537 millones de pesos al contrario que hayas tenido ingresos superiores a 3.537 millones de pesos porque ahí te brincarías del grupo 3 al grupo 2 Entonces, revisemos la diapositiva Ahí estás viendo lo que te explicaba ahora De la intersección entre los conjuntos Si estás en el literal A Entonces estás en esa intersección entre el grupo 1 y el grupo 2 Si estás en el literal D Eres del grupo 2 Y si estás en el literal C Estás en la intersección entre el grupo 2 y el grupo 3 O sea que bien podrías Tener activos de menos de 500 salarios Tener... Eh, empleados de menos de 10, pero estarías con la situación de tener ingresos superiores a 6.000 salarios y por eso serías del grupo 2. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, allí tendríamos, básicamente lo que está en rojo es el ejemplo. Clarito, empresas muchas de las que quizás ustedes estén asesorando en este momento, de las cuales eres el contador o el asegurador de la información es una empresa que tiene 500 millones de pesos en activos y tiene 25 empleados claramente está en el literal B y entonces sería del grupo 2 ¿Sí? ya yo les hago allí les pongo otras cifras que denotan es que puede ser del grupo 1 pero eh, podrías irte al grupo 2 o puede ser del grupo 3 y podrías irte al grupo 2 muy bien eh, Aquí como lo dice la nota, teniendo activos de menos de 30 y empleados de, perdón, activos de más de 30.000 y empleados de más de 200 puede ser Grupo 2 si no cumplo con, con Grupo Económico que aplico NIP plenas o mi volumen de comercio exterior es inferior al 50% de mis ingresos brutos. Este es el calendario de aplicación de NIP para el Grupo 2. Sería bueno ponerle el título a la diapositiva. Como vamos a ir secuencialmente... Pues ese es el calendario. Entonces, observen ustedes las fases, por supuesto también las fechas. Quiero recalcar mucho el tema de las fases. Preparación obligatoria, año 2014. Transición, es el año en el cual hacemos el ESFA, o situación financiera de apertura. El cierre del periodo de transición es todo el año 2015, enero a diciembre 31 del 2015. Últimos estados financieros Colgap, o sea, bajo 26.49, 26.50, el 31 de diciembre del 2015, y empieza el periodo de aplicación en el año 2016. Es el primer periodo de aplicación y es la primera fecha de reporte, 31 de diciembre del 2016. Y a partir de allí entonces, te olvidarías, siendo el grupo 2 del tema Colgap. Ok, pasamos a otro grupo dirán ustedes, bueno, este señor tan desordenado, ¿por qué arrancó por el grupo 2? arranqué por el grupo 2 porque es el de mayor aplicación y arranqué por el grupo y sigo con el grupo 3 porque seguramente eh, la audiencia, objeto de esta charla, esté entre el grupo 2 y grupo 3 dejé de último el grupo 1, eh, que seguramente habrá quien esté en el grupo 1 pero me parece que es de mayor relevancia para nosotros quienes estamos al frente de la pantalla estos dos grupos por eso los abordé de esta forma entonces el estándar para el grupo 3 es la NIF Micros como les decía NIF con una sola I norma de información financiera y es el decreto 2706 del 2012 es muy importante familiarizarse con este documento vamos a pasar a mirar el estándar Muy bien, entonces, la clave de esto está en ir al, a la información. Recuerden que estos estándares son información de permanente consulta. No es algo que te debas aprender. Claro que seguramente cuando uno empieza a hablar mucho sobre algo, a ver algo, a repetir algo, se lo va a aprender. Va a pasar como con el 2650. 11.05.05. adivinen, caja cuatro, adivinen, ingresos entonces esto va a ser igual va a llegar el momento donde esto nos lo vamos a aprender con toda seguridad, pero hay que estudiarlo y hay que ponerlo en práctica no entonces, eh, la NIM micros está contenida en el decreto 2706 del 2012, por supuesto que también en la parte 1 del decreto único reglamentario 2420 siempre estas normas arrancan con toda la explicación jurídica de por qué estamos en este documento en este momento es importante conocer esa historia y entender entender por qué estamos en este momento preciso hablando de norma de información financiera miren que está el periodo de preparación obligatoria es decir, las fases de adopción de NIF yo quiero llevarlos a la parte donde eh, vamos a revisar como el índice de este estándar Muy bien, entonces aquí vemos el índice Observen ustedes que tiene 15 capítulos Que ya no me dicen secciones Me están diciendo capítulos Entonces eh, ya vemos que al ser 15 Al ser 15 eh, los capítulos Entonces eh, es menos exhaustivo Pasar de 35 secciones a 15 capítulos ¿qué me hace entender? que es menos exigente tengo que aprender menos cosas mi capacidad profesional pues debe ser menor la exigencia es menor y tengo allí entonces 15 capítulos en los cuales observen ustedes que en, en las NIPIMES entre la sección 1 y la sección 10 estaban los principios de contabilidad generalmente aceptados acá estarían ...entre la sección 1... Eh, ...perdón... ...entre el capítulo 1... ...y el capítulo... ...5... ...porque tendríamos... ...la definición de las microempresas en la sección 1... ...los conceptos y principios generales... ...en el capítulo 2... ...si digo sección... ...me excusan... ...aquí es capítulo... ...tenemos los estados financieros entre el capítulo 3... ...y el capítulo 5... ...y miren... ¿De cuántos estados financieros me están hablando? Solo de dos. En la NIP Pymes, el conjunto de estados financieros son cinco. En la NIP Micros son dos. Y ya después allí empiezan a tratar uno por uno los diferentes elementos de los estados financieros entre el capítulo 6 y el capítulo 14. Es más, entre el capítulo 13 porque en el capítulo 14 me hablan de entes económicos en etapa de formalización que es lo que se espera con esta aplicación de estos estándares que no haya empresas piratas, que no haya empresas que compran sin factura, venden sin factura eh, manejan todo por caja y no meten el dinero al banco, no lo que se espera con esto es un empuje a la economía y que todos eh, mostremos lo que eh, nuestras empresas hacen y muy importante para quienes no han hecho la adopción ANIF para micros, entender y leer y revisar el capítulo 15 que habla de la aplicación por primera vez. Incluso eh, cuando ustedes ven una NIC plena, normalmente estamos hablando de 40 páginas, 50 páginas. Cuando hablamos de una sección de la NIC Pymes, estamos hablando de 4 páginas, 5 o 6 páginas. Y cuando estamos hablando de Lanin Micros, hablamos de una o dos páginas, incluso en muchos casos menos. O sea que como lo podemos ver, es menos exhaustivo. Vamos, ya habiendo revisado este estándar, porque pues la tarea es que ustedes acaben de revisarlo y sobre todo lo asimilen y lo apliquen, vamos a pasar nuevamente a la presentación. Muy bien. Entonces, eh las microempresas, de acuerdo al decreto 2706, en su párrafo 1.2 me dice que aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, o con esa palabra la totalidad. Si uno de los que hay no se cumple, me vuelvo grupo 2. Planta de personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales. Inferiores a 283.350.000, ahí estamos hablando a 500 salarios mínimos del 2012, fecha del decreto, y tener ingresos inferiores anuales a 6.000 salarios mínimos, 3.400.200.000, por supuesto ustedes actualizarán estos números a los salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada fecha. Y miren, asimilen esto y compárenlo con el capítulo 14. También deben aplicar el presente marco técnico normativo, las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen o adicionen. El artículo 499 del Estatuto Tributario es el de los responsables del régimen simplificado del IVA. Que también aplica... ...para los responsables del régimen simplificado del impuesto al consumo. Muy bien, entonces ahora veamos un ejemplo para el grupo 3. Clarito, así como para no enredarnos mucho, que los activos sean 180 millones y los empleados, 100, y los empleados 6. ¿Cumple con qué? Pues cumple con que tiene activos inferiores a 500 salarios mínimos y empleados menores que 10. Casi que siempre nosotros analizando nuestras empresas y que las conocemos también sabemos inmediatamente a qué grupo pertenecen. Ya vamos a ver cuando revisemos el proceso de adopción en una fase que se llama planeación es donde o bien tú desde siempre conoces la empresa y tienes a la mano la información o si fueras un consultor que va a hacer adopción de NIC por primera vez en esa empresa, la solicitas y de esa manera entonces eh, empiezas a entender, de acuerdo a esta aritmética de conjuntos que les propongo, a qué grupo eh, efectivamente pertenece cada empresa. Estamos viendo allá salarios mínimos bases del 2012, año del decreto 2706. Este sería el calendario de aplicación, entonces miremos que es un año anterior al de PYMES, porque recuerden que el decreto de PYME salió en el 2013, o sea, era exigible a partir del 2014, en tanto el decreto 2706 salió en el 2012 y se convertía en exigible a partir del año 2013. Lo importante acá y lo mejor es que como es un estándar, las fases son las mismas, preparación obligatoria, transición, adopción o aplicación y reporte. Es mucho menos exhaustivo hacer una preparación obligatoria eh, de micros para 15 capítulos. El estado de situación financiera seguramente serán estados financieros un poco más cortos, más pequeños, entonces tampoco debe ser eh, tan complejo esa preparación. Y sus últimos estados financieros colgados serían en el año 2014. Y la fecha de reporte sería el 31 de diciembre del 2015, esto para las micros que ya venían porque las micros que fueron creadas eh, a partir del decreto 2706, pues para efectos financieros siempre debieron presentar su información como NIC-MICROS, aunque para efectos fiscales, por el tema de las bases fiscales, pudieron haber tenido también una información financiera Colgap, y yo diría se pudieron, es casi debieron, porque eh, seguramente la Dian pues iba a exigir esa información para esos efectos fiscales pasemos entonces ahora al grupo 1 en este no me voy a detener mucho porque pues es mi entender que quizás la audiencia de esta conferencia sea más orientada al grupo 1 y 3 que ya vimos sin embargo pues eh, es importante eh, revisar todos los, todos los grupos, entonces tenemos que el grupo 1 de acuerdo al decreto 2784 del 2012 eh, adoptó las NIC y NIV plenas emitidas por el IASB eh, fueron 42 NIC que se emitieron eh, en esa época por el IASC en esa época era un comité y eh, de esas 42 a partir del año 2000 cuando eh, la misma fundación eh, IASB creó el, el Consejo de Estándares Internacionales y eh, se, se empezaron a emitir las NIP plenas que tienen las NIF ya pasamos del modelo NIC al modelo NIF y que tienen la siguiente función primero, ir reemplazando las NIC que estaban obsoletas o que no se habían revisado hace algún tiempo o que por la dinámica económica mundial era necesario cambiar y también ir creando nuevos estándares que no habían sido contemplados por el comité hasta el año 2000. Vamos a ver entonces quiénes pertenecerían al grupo 1. Inicialmente serían los emisores de valores, es decir, quienes cotizan en la bolsa de valores. Eh, esta es una revisión que acabo de hacer esta mañana y actualmente son 72 empresas. Y los del Registro Nacional de Valores y Emisores. Vamos a ir a este vínculo en la página web para que revisemos cuáles serían algunas de esas muy reconocidas empresas. Acá observamos entonces, en la Bolsa de Valores de Colombia, las 72 empresas. Yo las conté, si alguno de ustedes las cuenta y les da, y le da otro número, me cuenta, pero yo llegué a la conclusión que eran 72 entonces allí tenemos desde qué año se inscribió y cuáles son las empresas. Ustedes solamente viendo los, los símbolos de las marcas, yo no le voy a hacer acá propaganda a ninguna empresa, solamente lo voy a desplazar eh, despacio para que ustedes tengan acceso a las diferentes eh, empresas que cotizan en Bolsa de Valores de Colombia y, y entonces pues la revisen y se enteren quiénes son ellos. Y que estos son pues, los que mencionábamos ahora de interés público, porque captan recursos del público, porque como transan sus acciones en la bolsa de valores, pues ustedes saben que una de las formas de ahorrar, tanto de las empresas como de las personas, es a través de inversiones en títulos de patrimonio, en acciones de renta variable. No se sabe cuál va a ser esa renta, depende del desempeño de las organizaciones estoy yendo a la página 2 de la misma bolsa de valores de Colombia para ver otras de estas empresas si tú eres el contador de una de estas empresas pues por supuesto que si estás interesado y debes dominar es la NIF plena no la PYMES ni la MICROS que también seguramente lo harás los contadores trabajamos mucho a veces en la empresa y salimos y seguimos haciendo otras cosas no debería ser así pero pasa muy bien seguramente estas marcas las tenemos todos grabadas porque eh, pues son la, siendo las empresas más grandes del país normalmente también tienen un despliegue comercial y publicitario amplio vamos a pasar entonces nuevamente a la diapositiva Y les voy a mostrar así brevemente qué es lo que nos dice nuestra Constitución Nacional con respecto a las entidades de interés público. Miren, esto está en la Constitución Nacional y debe tener una razón de ser. No debe haber mucha estabilidad eh, de seguridad y mucha estabilidad económica en un país en el cual este tipo de actividades económicas no se regulen de una manera drástica. Porque imagínense ustedes eh, qué podría pasar si fueras mañana a retirar del banco y la plata que has ahorrado durante algún periodo de tiempo no la tuvieras ahí disponible de la mano o sea que pues son cosas que no pueden estar aunque puede haber fraudes y puede haber eh, situaciones de quiebras de bancos y cosas por el estilo pues es algo que debe estar estrictamente regulado para que no ocurra por lo menos con mucha frecuencia entonces vemos allí en el numeral 19 literal D de la constitución nacional que son entidades de interés público las que llevan a cabo actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Y en el artículo 335 de la Constitución Nacional nuevamente vemos que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal D son consideradas de interés público. Seguramente muchas de las que vimos allí en la página de la Bolsa de Valores de Colombia sean eh, entidades de estas. También tenemos entonces que empresas o entidades que tengan eh, activos superiores a mil salarios mínimos, 17.001 millones del año 2012, y eh, más de 200 empleados y además que sean eh, subordinadas o sucursales de una compañía extranjera, subordinadas o matrices de una compañía nacional, en este caso, ambos casos que apliquen ni plenas, o que realice importaciones, pagos por costos y gastos al exterior, si se trata de una empresa de servicios o exportaciones, ingresos del exterior, si se trata de una empresa de servicios que representan más del 50% de las compras, gastos y costos, si se trata de una empresa de servicios o de las ventas, ingresos, si se trata de una compañía de servicios respectivamente. Es decir, si tú tienes un volumen de exportaciones e importaciones superior al 50% de tus ingresos brutos, y tienes sal, más de 30.000 salarios mínimos de activos y más de 200 empleados, aplicas ni plenas Aquí sería la... Eh, explicación desde el punto de vista de la aritmética de conjuntos que les propongo. Entonces, en el interés público pongo unos ejemplos, banco, fiduciaria, aseguradora, es decir, o cotizan la Bolsa Valores de Colombia, eh, volumen de comercio exterior superior al 50% de sus ingresos brutos, si pertenece a un grupo económico en calidad de matriz, de subordinada, de subsidiaria, que apliquen y plenas, ¿por qué debería hacerlo? Pues porque si no, no habría comparabilidad en la consolidación de sus estados financieros. O sea que ella debe preparar sus estados financieros separados con ni plenas para que en el momento de hacer la consolidación con su grupo económico, pues se puedan consolidar esos estados financieros y no estar consolidando una pyme con unas ni plenas. Activos superiores a 30 mil salarios mínimos, empleados superiores a 200. Este sería el calendario de aplicación vemos las mismas fases, preparación obligatoria, transición, adopción y reporte, y las fechas son las mismas del grupo 3, porque el decreto fue del 2012 entonces tenía aplicación a partir del 2013 en su proceso de preparación obligatoria, lo cual pues es mucho más exhaustivo estamos hablando de cerca de 28 NICS vigentes y 17 nifs, entonces es un tema un poco más exhaustivo incluso en extensión veíamos ahora, les eh, mencionaba que eh, la NIF micros son 15 páginas la NIF pymes son 300 páginas y la NIF plena unidas con sus interpretaciones y, y con todo lo que, las, lo que ellas contienen estamos hablando de alrededor de 3.000, 3.500 páginas o sea que es algo en realidad exhaustivo, pero entendamos no son documentos de aprenderse usted se irá aprendiendo las cosas en la medida en que eh, lo va trabajando pero sí es, eh, si son documentos de permanente consulta como en su momento lo era el plan único de cuentas, tenías una duda con respecto a una transacción ibas si y lo consultabas o con un principio de contabilidad, ibas si y mirabas el decreto 2649 casi que cumplen el mismo papel aunque sean un poco más extensas tenga en cuenta que esto es para empresas en marcha y para las constituidas dentro de las fechas de aplicación que en estas últimas para efectos financieros solo es aplicable el estándar NIF o NIF de su correspondiente grupo porque para efectos fiscales solamente debías aplicar colgar eh, en estas empresas que apenas se crearon o sea lo hacía solamente para efectos fiscales porque para efectos de estados financieros presentados a terceros, si te habías creado después del año 2012, en el caso de plenas y micros, y en el 2013, para el caso de pymes, entonces debías eh, aplicar desde el principio y siempre, presentar estados financieros bajo el estándar NIF. Bien, entonces resulta que lo que habitualmente nosotros hacemos es... Eh, Preparar y presentar información financiera. Y esa preparación de la información financiera y presentación tiene unas actividades básicas que son cuatro y así está definido en el marco conceptual. Esas actividades básicas son reconocer, medir, presentar y revelar. ¿De qué se trata entonces reconocer? Se trata de identificar unos elementos de los estados financieros. Y al identificar esos elementos de los estados financieros, entonces yo voy a identificar allí, voy a identificar o una plena, una NIC o NIP plena, una sección o un capítulo, según me corresponda. Y allí entonces es donde yo les mostraba ahora un paralelo que había entre las plenas, las pymes y las micros con respecto a la plena, la sección o el capítulo que debía yo adoptar. Y tenemos... Identificados dentro de diferentes elementos de, de, de cifras que deben ir en los estados financieros tenemos los inventarios, las propiedades planta y equipo, las cuentas comerciales por cobrar o por pagar, el efectivo y equivalentes de efectivo los intangibles, los beneficios a los empleados, las propiedades de inversión, los activos y pasivos por impuestos corrientes, entre otros. Entonces, miremos, cuando usted está presentando un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de flujos de efectivo, eh, está con un estado de cambios en el patrimonio o está conformando las notas de los estados financieros, pues normalmente lo que eso involucra es un registro. Y ese registro involucra cualquiera de estos elementos que yo acabo de mencionarles de eso se trata el reconocimiento hablemos de la medición la medición es asignar un valor en unidades monetarias esto es bien interesante ¿por qué? porque resulta que bajo una globalización bajo el entendimiento de que la información financiera no solamente es para mi empresa sino para usuarios indeterminados que hoy en día no sabemos en dónde están pueden estar en cualquier lugar del mundo y a, a través de internet pueden hacer gestiones de sus empresas. Entonces eso lleva a que hoy en día la información deba ser multimoneda. Es decir, en varias monedas, en la moneda del usuario de la información, tú eres el preparador. Pero normalmente no eres el usuario, el usuario es el accionista, el proveedor, el banco. Que van a tener acceso a esa información y no sabes en qué Moneda y en qué idioma lo requiera entonces la información financiera también debe ser multilingüe. vamos a ir a una página en la cual veremos la descripción de algunas de las monedas más importantes del mundo ok, vamos a ver entonces algunas de las monedas de mayor uso en el mundo entonces seguramente por acá tengamos busquémoslo. dólar, ah bueno ese es dólar, de, dólar estadounidense ah bueno, dicen que en Ecuador eh, tiene aplicación el dólar estadounidense bien, vamos a mirar el euro el euro, bueno por ejemplo ahí me están hablando de Andorra entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues normalmente eh, la mayoría de sus países tienen su propia moneda, pero los que no la tienen adoptan una de amplia aceptación mundial, como lo podemos ver. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a través del estándar XBRL, Extended Business Reporting Language, eh, es posible llevar a multimoneda y multilinguaje la información financiera que tú preparas, pero no sabes cuál es el usuario que va a tener. Casi que eso es lo que queremos pues, decir en esta diapositiva al medir y aprovechamos en decir algo eh, con respecto a presentar. Vamos, vamos a pasar a la diapositiva. Entonces, lo que vemos en la diapositiva es lo que vemos en la diapositiva es que eh, la información financiera debe ser multilinguaje y multimoneda, para eso se utiliza el XBRL, Extended Business Reporting Language, con lo cual se facilita eh, esta situación al momento de presentar la información financiera. Eh, como estamos hablando de los criterios de medición, es importante entender que nosotros ya tenemos una serie de conocimiento previo que es útil para nuestro desempeño como contadores. Es decir, que no es que estemos haciendo nada realmente eh, absolutamente diferente, ¿no? Tenemos que asimilar y utilizar unos nuevos incluso términos y conceptos con los cuales llamamos lo mismo que ya conocíamos y en unos casos ya muy específicos hacer unas unos reconocimientos diferentes, lo que denominamos reclasificaciones o la utilización de unos criterios de medición diferentes eh, para cosas específicas que nos indica el estándar mire, eh, en el 2649 en el artículo 10 nosotros hablábamos de los criterios de evaluación o medición y eran el costo histórico que tiene su equivalente en el marco conceptual de las NIF en el párrafo punto 4.55 en el literal A Asimismo, el valor actual o de reposición con su equivalente en el literal B del mismo párrafo, el valor de realización con su equivalente en el valor realizable del mismo párrafo y el valor presente o descontado con su equivalente en el valor presente del mismo párrafo. Hola. En Contapime sabemos que necesita aprender las NIF e implementarlas ahora mismo. Ya no hay tiempo. Por eso, le ofrecemos un completo seminario NIF con tutores expertos, ejemplos prácticos y sistematización con Contapime, el software contable líder NIF en Colombia. Desde la comodidad de su casa u oficina, podrá aprender a implementar las NIF a su propio ritmo y de manera gratuita. Más de 27.000 personas ya lo han hecho. No se quede atrás. Cumpla con la ley, actualice sus conocimientos, mejore su hoja de vida y descubra con nosotros que las NIP son súper fáciles. Para acceder al seminario solo debe ingresar a nipsuperfaciles.com y registrarse. Recuerde, nipsuperfaciles.com. Lo esperamos. Para terminar lo de medición, entonces es importante conocer otros criterios de medición. Es decir, están esos cuatro criterios de medición básicos, costo histórico, eh, valor neto realizable, valor presente, costo corriente, y la combinación de todos ellos empiezan a recibir otros nombres, valor razonable, valor en uso, valor presente neto, costo amortizado, importe recuperable, interés implícito, valor en libros, deterioro, revaluación, valor residual. Todos estos términos tienen que ver con el tema de medición, entonces ustedes lo van a encontrar, van a encontrar estas palabras en la NIC plena, en la NIC pyme y eventualmente en la NIC micros. Es importante que ustedes los entiendan y los sepan aplicar. Allí es donde nosotros los contadores pues hemos visto muchas deficiencias a veces en el tema matemático, sobre todo en la matemática financiera. Que no tenemos que ser expertos en eso ni volver a las ecuaciones de esa época, sino simplemente saber utilizar la hoja de cálculo o interpretar bien la fórmula que el programa aplique para la determinación de los valores en las transacciones económicas. Entonces, eh, ya pasamos a la presentación, que es el conjunto completo de estados financieros, es decir, los estados financieros con que debes cumplir en cada periodo de reporte. Como bien lo decíamos, estados financieros de propósito general para usuarios indeterminados, el estado de situación financiera, que muestra la relación entre activos pasivos y patrimonio, el estado de resultados y otro resultado integral que nos muestra el desempeño de los administradores y las variaciones de los valores de los activos y pasivos con respecto a mediciones que hagamos de mercado, es decir, a su valor razonable. Estados de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo que nos muestran las variaciones de un periodo a otro del efectivo por actividades de operación, inversión y financiación, las cuales pues podrán hacerse por el método directo o indirecto, y las notas a los estados financieros que son las aclaraciones complementarias a las cifras y partidas presentadas en estos eh, ya este último que serían las notas a los estados financieros harían parte de esta diapositiva que sería revelar que corresponde a aclarar o ampliar que bien pueden ser o exigencias de la NIC o de la NIF en el caso de la NIC 1 o de la sección 8 o del capítulo correspondiente de la NIM Micros o también pueden ser específicos del estado financiero, es decir, del estado de situación financiera habrá unas revelaciones propias, del estado de resultados y otro resultado integral, del estado de flujos de efectivo y del estado de cambios en el patrimonio. Puede haber unas eh, propias de cada uno de estos estados. Esas corresponderían a las revelaciones. Acá pasamos a la parte 2 eh, que se llama adopción por primera vez porque después de, hacer, de haber hecho todo este repaso, lo que queremos es mostrarles a ustedes de una manera un poco práctica qué es lo que deben hacer por supuesto apoyados en hojas de cálculo seguramente ustedes más allá de la hoja de cálculo pues contarán con un buen sistema de gestión empresarial que les permite hacerlo y facilita esta labor Vamos entonces por los presaberes sobre la empresa al implementar las NIF, es decir, es el conocimiento previo que tú tengas de la empresa. ¿Qué debes saber de la empresa? ¿En qué sector está comercial, industrial, de servicios? ¿Qué objeto social tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace la empresa? ¿De dónde provienen sus ingresos? ¿Qué vende? ¿Lo hace de contado o a crédito? ¿Cuáles son sus costos? Pues esto tiene una relación muy directa con lo que la empresa hace, es decir, comercializa, Compra el contado a crédito, fa fabrica, transforma, cultiva. Esto me define, por ejemplo, si una empresa debe utilizar eh, activos biológicos. Es vigilada, es decir, a qué superintendencia debe enviar informaciones, porque todas las superintendencias han sacado circulares específicas de reportes de la información bajo norma internacional de información financiera. ¿Cuál es la procedencia de su capital? ¿Nacional, extranjero, público privado? Es matriz subsidiaria, subordinada de una entidad extranjera y esta aplica ni plenas, recuerden la clasificación de los grupos. Cifras importantes, es decir, importancia relativa por magnitud o por frecuencia. Acá quiero mostrarles una hoja de cálculo que nos, nos eh, facilita determinar la importancia relativa. Bien, entonces, resulta que nos han facilitado una información propia de Contapyme para llevar a cabo este ejemplo. Entonces, acá tenemos, tal cual como sale de Contapyme, exportado hoja de cálculo, un estado de situación financiera. Colgado. O sea que miren que aquí no dice estado de situación financiera, sino balance general. Y después de hacerle una serie de cambios al archivo observen volvamos al archivo original observen que este archivo tiene combinación de celdas tiene líneas en blanco eh, hace un rompimiento cuando pasa de una clase a un grupo y de una cuenta a una diferente es la forma como el sistema hace esa exportación eso lo hacen de esa manera por presentación o sea por presentación es la manera correcta de hacerlo pero para manipular la información, pues no es algo tan útil. Entonces, ya una vez quitamos esas combinaciones de correspondencias, esos saltos, podemos venir a mirar de qué trata la importancia relativa. La importancia relativa se puede dar o por frecuencia o por magnitud. Por magnitud es cuando la cifra es importante. Normalmente se define una importancia relativa como el 1% de los ingresos brutos o el 5% de los activos que una empresa presenta en un periodo entonces esa importancia relativa eh, me indica que sobre esa cifra debo tener especial cuidado eh, la debo tratar de manera independiente y debo mostrar su comportamiento miren ustedes en esta situación financiera que nos han proporcionado que el disponible corresponde al 26% del total de los activos ¿cómo lo calculamos? vamos a dividir ...cualquier partida del estado de situación financiera entre el total del activo... ...observen ustedes acá con el símbolo de pesos... ...que está... Eh, ...fijada la celda... ...o sea que siempre estoy dividiendo entre ese valor... ...el 26% corresponde a efectivo... ...el 5% a inventarios... ...el 64% a propiedades planta y equipo... ...o sea que el dinero de la empresa... ...los recursos están concentrados en propiedad planta y equipo uno ahí podría entender a qué se dedica esta empresa entiendo que es una empresa de soporte técnico de mantenimiento entonces pues tiene una inversión muy importante en activos y casi concentrada en sus edificaciones 1.050 millones y en sus terrenos si son la misma el mismo bien o sea ese es un inmueble de 1.350 millones y entonces a eso se refiere la importancia relativa que tú debes analizar tanto para las cuentas de pasivo como para las de activo y patrimonio digamos que sería un primer acercamiento si lo miramos con respecto al estado de resultados entonces allí lo que tendríamos es que la importancia relativa se calcula con base en los ingresos o sea todas las cifras si vemos la partida que está fijada allí con el signo de pesos eh, son los ingresos, o sea que todas las cifras las analizo con respecto a los ingresos y miren ustedes este análisis el 70% de los ingresos de esta compañía son operacionales lo que debería ser diría uno más alto eh, de todos modos tengamos en cuenta que esto está analizado en términos del plan de cuentas colgap y no del estándar NIF aún porque en NIF digamos que hay ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios a diferencia de Colgap donde hay ingresos operacionales y ingresos no operacionales, operacionales y no operacionales. Entonces miremos acá que el 70% de los ingresos son operacionales, entre tanto el 30% de los ingresos son no operacionales y analizando un poco más evidenciamos que son unos arrendamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás algunos de esos activos que teníamos allí como propiedades equipo en edificaciones y terrenos eh, no sean propiedades planta de equipo bajo el estándar NIF sino que eventualmente sean propiedades de inversión pasemos nuevamente a la diapositiva eh, no sin antes decirles que eh, también hay una importancia relativa a materialidad por frecuencia y quiero ponerles un ejemplo si ustedes están en un almacén de cadena donde tienen un desodorante que vale 5 mil pesos es su costo y lo vendes a 8 mil ...pero cada 10 minutos te roban uno... ...todos los días durante los 365 días del año... ...esa también puede ser una cifra con importancia relativa o materialidad... ...por frecuencia. Es muy importante que conozcamos la estructura financiera de la empresa... ...y tiene que ver en algo con lo que revisábamos... ...con respecto a los activos, pasivos y patrimonio, es decir a los elementos de los estados financieros que tiene la empresa eh, donde debemos conocer cómo están conformados los activos en corrientes y no corrientes los pasivos de corto y largo plazo, el patrimonio, quiénes son sus propietarios y cómo están compuestas las ganancias del periodo y las ganancias acumuladas y el resultado, si es por naturaleza o por función y cuáles son los ingresos, costos y gastos de la empresa eh, ...para esto es importante pues conocer la estructura financiera de la empresa... ...entendiendo que los activos básicamente son bienes controlados... ...como resultado de decisiones en el pasado... ...que genera beneficios positivos en el futuro... ...los pasivos son obligaciones adquiridas por decisiones del pasado... ...que eh, es contradictorio acá cuando decimos beneficios negativos... ...pero eh, se refiere más que todo a las salidas de recursos en el futuro... ...patrimonio, el valor residual, es decir al restarle de a los activos los pasivos... Ingresos que me generan eh, un incremento del patrimonio como resultado de un incremento del activo o disminución del pasivo. Y gastos, una disminución del patrimonio como resultado de una disminución del activo o incremento del pasivo. Vamos a pasar entonces a ver la fase de preparación obligatoria, transición, adopción y reporte práctica en una empresa. Esto lo vamos a ver con un ejemplo en el cual vamos a revisar los estados financieros de esta misma empresa. ¿Y cómo vamos llevando esos estados financieros de un simple Mayor y Balances a un ESPA? El ESPA, por supuesto, es el primer paso del periodo de transición. Entonces vamos a ir a la hoja de cálculo. Tenemos entonces un informe Mayor y Balances exportado a Excel desde el sistema Contapime. El mismo del que vimos ahora en estado de situación financiera y en estado de resultados. Lo primero que acostumbramos a hacer es una validación de que el balance esté cuadrado, pues para no empezar a trabajar sobre unas cifras que no son. Como podemos ver, se encuentra cuadrado el balance. Siempre nos gusta dejar la información original. ¿Para qué? Para evitar estar haciendo exportaciones a Excel de la información que ya se exportó, evitar dobles trabajos. Entonces, ese archivo lo vamos a dejar como original no le vamos a hacer nada. Como ustedes pueden ver, acá le hemos quitado todos los saltos de línea por los cambios entre una cuenta y otra, las combinaciones de celdas, etc. Y ya es un archivo mucho más amigable para su manipulación con hoja de cálculo. Como podemos ver, en este Mayor y Balances tenemos tanto las cuentas reales, es decir, activo, pasivo y patrimonio, como lo pueden evidenciar allí, como las cuentas de resultados sin cierre recordemos que para las normas internacionales sobre todo en el proceso de adopción por primera vez no necesitamos sino las cuentas reales o de balance y de las cuentas, perdón necesitamos solamente las cuentas de balance y las cuentas de resultado eh, con su correspondiente cierre de resultados o sea ya estarían en el resultado del ejercicio para efectos mínimos repito no necesitamos las cuentas de resultados solamente las cuentas de balance y del resultado necesitaríamos la ganancia del periodo ya con el cierre de cuentas de resultado teniendo ya este mayor así, entonces empiezo yo a quitar observen ustedes, hice un ordenamiento hice un ordenamiento por cuenta y entonces miren que arriba me quedaron las clases, los grupos, las cuentas y acá al final me quedaron las subcuentas y las cuentas auxiliares empieza a preocuparme que veo unas cuentas de seis dígitos o sea sus cuentas como auxiliares y otras de ocho dígitos lo cual puede causar un inconveniente eh, enseguida. luego elimino todas esas eh, clases grupos y cuentas y dejo solamente las que considero yo son auxiliares entendiendo por acá que hay auxiliares de seis dígitos y también de ocho dígitos la invitación, la sugerencia que les hago es a que manejen de una manera uniforme su plan único de cuentas esto les puede evitar primero eh, problemas o incremento en el esfuerzo al manipular estas hojas de cálculo y adicionalmente mmm, algunos sistemas de información también presentan problemas al hacer las sumatorias en los estados financieros observen pues que yo tengo acá resaltado eh, las subcuentas que se repiten observen esta este subcuenta que debería agrupar los movimientos de esta cuenta pero si yo dejara esto en esta información pues me quedaría repetida eh, para la caja para los bancos si miramos la suma de los bancos me da estos mismos 320 millones eh, para las retenciones en la fuente si sumamos estas retenciones en la fuente me da los mismos 22 millones entonces seguimos evolucionando con el archivo y aquí ya encontramos eh, la información sin esas duplicaciones. Por último, los quiero invitar es a revisar cómo haríamos un análisis o medición del impacto. ¿Qué llamamos medición del impacto? No es nada cuantitativo, es más bien cualitativo. Es identificar en el estándar, identificar qué párrafo, o qué sección, o qué capítulo, o qué plena aplica. En este caso, como estamos abordando una PYME, entonces eh, vamos a mirar este párrafo en el estándar. Es lo que yo haría y lo que haría cualquier eh, persona al, al momento de hacer una implementación. El estándar lo tenemos por acá, es el estándar PYMES. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, ya vimos pues, en el índice y al mirar la caja, todos sabemos que es un instrumento financiero básico entonces vamos a empezar a entender el dominio de este estándar como si fuera el plan único de cuentas venimos a la sección 11 instrumentos financieros básicos o sea que con un control F de buscar yo puedo ir a la sección 11 vamos hasta que lleguemos a ella le hacen referencias en varios apartes del estándar pero vamos a llegar específicamente a la sección 11 y sabemos que son los instrumentos financieros básicos y entonces, allí decimos que es la 11.5A. Por supuesto que por acá en las anteriores veremos la definición, pero quiero ir ya específicamente, estando ahí en la sección 11, a encontrar el 11.5A. Y miren ustedes, 11.5A efectivo. Equivaldría a estar en el plan único de cuentas buscando la cuenta de caja o el grupo 11 disponible. La invitación es a que ustedes, digamos, lleguen, de pronto con esta estrategia que les digo, a dominar un poquito más el estándar ¿qué hicimos? hicimos lo mismo para el resto de las cuentas fuimos identificando por ejemplo para la propiedad planta y equipo sería el, el párrafo 17.2a para algunos intangibles que aquí están como activos diferidos pero se convertirían en intangibles la, eh, la sección 18 para algunos otros que se convertirían en gasto entonces decimos por qué es la justificación de, se, de que se conviertan en gasto en el párrafo 2.23b de la NIF se encontrarían la definición de gasto y en el párrafo 5.11 encontrarían también definiciones o donde se presentan los gastos, que no serían en el estado de situación financiera, sino en el estado de resultados y por eso, digamos, este activo saldría de entrada en el proceso de adopción por primera vez. Esto entonces en cuanto a la, al impacto de las SNIF, que como les decía, más que... Eh, cuantitativo es cualitativo con respecto a identificar cuáles serían los párrafos que yo debo aplicar al darle tratamiento a cada una de estas cifras una vez yo tengo eso entonces defino las políticas contables no me voy a ir hasta allá todavía sino que les voy a mostrar cómo sería el proceso de adopción por primera vez entonces miren que en la misma hoja yo tengo algo que se llama ESFA no quiere decir que ustedes deban manejarlo en la misma hoja yo lo hago por efectos pedagógicos de hecho muchas de estas hojas en mis, eh, en mis eh, hojas de cálculo y en mis papeles de trabajo no existen lo hice con una secuencia para que ustedes entiendan allá en, en sus oficinas y en sus lugares de trabajo qué es lo que deben hacer entonces observen que yo ya acá tengo solamente las cuentas reales activo, pasivo y patrimonio observen Y ya empiezan por acá a ver unas nuevas partidas que en un momento les explico. Eh, el proceso de adopción por primera vez está en la sección 35 de la NIF PYMES. Entonces vamos a decirle acá, control F, sección 35... Y vamos a ir al párrafo 35.7. Y miren ustedes, esto sí que es bien importante para todos nosotros. Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición. Y son esos cuatro. Y están completamente asociados con las cuatro actividades que hacemos los contadores. Reconocer serían las primeras dos. Incluso reclasificar porque simplemente es llevarlo de un, de un elemento, de una partida a otro. Y por último, medir. Ahí estarían dos de esas cuatro actividades, reconocer y medir, que eso es lo que necesitamos hacer en nuestros estados financieros. Yo sugiero que la hoja de cálculo contenga esas, esa misma estructura. Entonces, miren, estaríamos hablando, errores, errores, bueno, este no está en el párrafo 35.7 está en el párrafo 35.14 entonces, ¿qué acostumbramos? ¿qué acostumbramos nosotros? no sé por qué no me lo encontró voy a bajar hasta él 35.14. Observen los errores. Entonces, ¿qué acostumbramos? Venimos acá y le indicamos a esto que es el párrafo 35.14. 35 Ahí, ok, lo que pasa es que no se no se veía, ya estaba muy bien, mejor. Ok, entonces párrafo 35.14, párrafo 35.7A y B. Vamos a ver si aquí sí eh, me logré hacer la búsqueda. 35.7 A y B, reconocer y no reconocer O yo digo reconocer y desconocer 35.7 D, reclasificar 35.7 D, medir ok Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes acá identificarían cada una de las partidas y harían un débito y crédito Acá en esta hoja de cálculo siempre les debe dar sumas iguales para que lleguen a un estado de situación financiera de apertura NIF. Y por último, determinen una cifra de control. ¿Por qué es esta cifra de control? Porque resulta que ya no estamos en el periodo de transición, o sea, no estamos en el periodo de hacer el ESFA. Ya todos nosotros estamos en el periodo de reporte y al estar en el periodo de reporte, debemos llevar una cifra de control que me permita en una hoja de cálculo adicional a esta, Tener toda la, la progresión desde información financiera Colgap hasta información financiera NIV, y entonces este campo de control nos va a servir, equivale a la sumatoria de los débitos y créditos por las diferentes transacciones que nos exigen las NIV: eh, corrección de errores, reconocimiento, reclasificación y medición. Es importante eh, recalcar acá que todos los efectos de las NIF o bien van a interactuar con otras cuentas del estado de situación financiera o van a tener un efecto en ganancias acumuladas y ese efecto en ganancias acumuladas eh, es bueno establecerlo para cada grupo de plan de cuentas para cada grupo de activos y pasivos y adicionalmente llevar todos los créditos como resultado de la adopción como una utilidad en adopción por primera vez y todos los débitos como una pérdida en adopción por primera vez de esta manera se va a conformar el efecto cuantitativo de la adopción por primera vez en las NIF a través del plan de cuentas. Eh, yo elegí, hay otras personas que utilizan otros códigos, dentro de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, el grupo 3715, 01 para utilidad, todos los movimientos créditos y 02 para pérdida, todos los movimientos débitos. Esta entonces sería el modelo de hoja de cálculo. ...para realizar en el estado de situación financiera de apertura. Vamos a pasar a la presentación. Muy bien. Entonces, eh, acá quise eh, colocar unos artículos que me parecen muy importantes... ...del Estatuto Tributario y que tienen que ver con la Ley 1819. ¿Por qué los quise poner allí? Porque... De todos modos debemos entender que la información financiera tiene un efecto tributario. Y es importante conocer entonces que a partir de la ley 1314, perdón, a partir de la ley 1819 del 2016, eh, se ha incluido este artículo 21 raya 1 que reglamenta el artículo 4 de la ley 1314. Y el artículo 166 creo que es de la ley 1607 y, por supuesto, de alguna manera deroga el decreto reglamentario 2548 del 2014. Y es cuáles van a ser las cifras contables que se van a tener en cuenta para efectos fiscales. Hay varios parágrafos, que es importante pues que ustedes los miren con detenimiento. Eh, especialmente, especialmente este parágrafo 6 me parece muy importante porque dice... Para efectos fiscales, las mediciones que se efectúan a valor presente o valor razonable de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, es decir, ni plenas, pymes, deberán reconocerse al costo, precio de adquisición o valor nominal, por ejemplo, para efecto del de interés implícito, siempre y cuando no exista un tratamiento diferente en este estatuto. Por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios hasta que la transacción se realice, mediante la transferencia económica del activo o la extinción del pasivo según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor razonable, lo que en Colgap conocíamos como valorizaciones, y ahora en NIF como otro resultado integral, no tendrá efecto sino antes de la realización del costo en la venta de un activo fijo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que no son mayores los cambios desde el punto de vista tributario, que va a tener la información financiera NIP, por lo menos en lo que tiene que ver con costo. Ahí estaríamos hablando de renta ordinaria y eventualmente de ganancia ocasional. Si lo tendría, por ejemplo, en la depreciación de los activos fijos, lo que hacíamos era una depreciación acelerada, eh, una depreciación acelerada inferior, inferior a un año cuando los activos valían menos de 50 VT's ya eso no tendría aplicación por el uso de este eh, nuevo artículo o más bien de esta nueva versión del artículo 137 del estatuto tributario en cuanto a la vida útil de los diferentes activos que por supuesto alargó en muchos casos eh, su vida útil incluso hasta 45 años lo que a todas luces pues representará un mayor impuesto eso sería lo que nos dice el artículo 137 por supuesto que antes de hacer el proceso de adopción por primera vez tendríamos que revisar las políticas contables que son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos para la preparación de los estados financieros eh, en una empresa pues lo primero que se aborda en las políticas contables son los principios de contabilidad generalmente aceptados que estarían como lo vimos ahora entre los capítulos 1 y 5 o 1 y 3 de la NIC Micros entre los capítulos 1 y 10 perdón, entre las secciones 1 y 10 de la NIC Pymes y en la NIC 1 y en el marco conceptual en la NIC 8 de políticas contables eh, vamos a ver cómo sería la estructura de un proyecto NIF entonces usted tendría tres pasos esta es la metodología que usamos nosotros planeación, documentación y ejecución ¿Qué es la planeación? Es obtener una información inicial, legal, económica, número de empleados, decisiones estratégicas que se vayan a llevar con respecto a los activos. Todo un conocimiento de la empresa que te permita arrancar el proceso de adopción por primera vez. Es muy importante que en el proceso de planeación haya un cronograma. Les vamos a compartir como recurso un modelo de cronograma muy simple, pero que les puede ser de utilidad. Ese modelo de cronograma tiene... Eh, por ejemplo, la inversión en el consultor NIF, eh, gastos de cafetería, de papelería, la inversión en la actualización del software, etc. Tenemos un presupuesto. En ese presupuesto, eh, asociado a este cronograma de fechas, estaría el presupuesto que son las partidas monetarias que yo voy a utilizar en el proceso de adopción. Acá en el cronograma lo que yo debo definir es cada una de las fases. Esas fases serían de preparación obligatoria, transición, adopción y reporte. No podemos dejar esto indefinido en el tiempo y es muy importante por ello que tengamos unas fechas específicas a las cuales les hagamos seguimiento y control. En el cronograma serían los valores en dinero que requiero invertir, como les decía, en elementos de aseo, en elementos de papelería, en el consultor NIF, en la actualización del software, etc. Les vamos a compartir tanto el recurso para el cronograma como el recurso para el presupuesto hay unos formatos de calidad también que serían las actas de reuniones los compromisos adquiridos por unos responsables y el alineamiento de esto con el cronograma y el presupuesto para poder que se lleve a buen término el proceso de adopción de nif habría entonces unas memorias y entregables que estas estarían en el proceso de documentación y corresponden con las políticas contables y la aplicación específica que se haría eh, a través de la parametrización de los sistemas de información una vez tengamos las políticas contables y en la documentación eh, estas políticas contables de acuerdo con la estructura financiera de la empresa la plena, las secciones o los capítulos que debas aplicar en el caso del grupo que te corresponda y del conocimiento específico que tengamos de la empresa los invitamos en este momento a no sentirse solos eh, podríamos ir incluso a cada uno de los sitios web de estas organizaciones que ustedes ven en la diapositiva pero consideramos que no es necesario por cuanto esta presentación que vamos a compartirles tiene los vínculos y los va a llevar a ustedes directamente a la parte NIF de que cada una de estas entidades dispuso para nuestro uso. De hecho, por ejemplo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha hecho un pago importante en el cual los preparadores y aseguradores de la información financiera tenemos acceso a los estándares. Los invito a que sigan ese vínculo, se suscriban con su correo electrónico y entren y descarguen las diferentes versiones de la NIF Plena, de la NIF PYME... Eh, para diferentes años entonces allí lo van a encontrar eh, es un, una información pues muy vasta pero que digamos eh, nos evita una inversión importante en libros y en documentación está también Insoft que con la página de NIF super Fácil después es una herramienta muy importante y de mucha ayuda para todos nosotros los contadores y por supuesto si así ustedes lo deciden y les parece eh, que podemos apoyarlos en sus procesos de adopción por primera vez pueden contar con el apoyo e informaciones que están también en la página de soluciones inteligentes para, eh, para eh, ayudarlos con sus procesos de adopción y de implementación en sus empresas eh, también les vamos a dejar nuestra información de contacto eh, el correo electrónico, nuestro teléfono nos pueden encontrar también en Facebook eh, seguirnos en seguir nuestros videos en Youtube en fin, bueno, ya ahora hay muchas facilidades de comunicación eh, esperamos que esta sesión de capacitación haya sido de su agrado que les aporte eh, podríamos incluso en el futuro hacer otras un poco más prácticas donde eh, miremos la aplicación en un sistema de información empresarial o incluso en hoja de cálculo entiendo yo que el departamento de ingeniería de INSOF complementará esta presentación también con la aplicación práctica que tendría eh, todas las informaciones que vimos el día de hoy entonces ya estaríamos dispuestos a pasar a las preguntas que como resultado de esta capacitación que les hemos brindado el día de hoy o de sus inquietudes propias de sus organizaciones, tengan muchas gracias por su atención. Espero eh, haberlos tenido allí cautivados durante estas dos horas y eh, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Está buscando un software contable fácil de manejar. ¿Su software actual cumple con sus expectativas? ¿Ya implementó las NIFs?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 Eh, que sabemos que ya se debió haber implementado hace eh, algunos años dependiendo del grupo de las empresas pero que hasta ahora también habrán empresas pues que no han iniciado y que este pues que sea el momento oportuno para hacerlo Marcela, sí, muchas gracias a ti por invitarnos y por supuesto, es decir, eh, digámoslo en país, hay que votar el musgo esto hay que trabajarlo, eh, como decíamos ahora, no me canso de repetirlo eh, 1% de inspiración 99% de transpiración a trabajar, a estudiar a meterle el diente al tema y con toda seguridad va a llegar a buen término entonces pues agradecerte mucho la invitación a ti y a las personas que nos han acompañado de manera paciente durante este eh, pequeño espacio bueno, invitamos eh, a todos los participantes primero les agradecemos también a ustedes por participar de esta sesión eh, mañana vamos a tener otra sesión que va a ser también muy importante porque vamos a ver lo que es la, la parte práctica y la implementación de las NIF que creo que también pues para todos es bastante importante al igual que la parte teórica y también vamos a contar con una sesión especial donde vamos a dar respuesta a todas esas preguntas que ustedes nos han realizado durante la sesión del día de hoy. Entonces, en este momento no vamos a dar respuesta a las preguntas. Todas las preguntas que ustedes nos han realizado a través del chat las vamos a tomar y les vamos a dar respuesta mañana. El doctor Francisco va a dar respuesta a todas sus preguntas y también vamos a ver la parte práctica y la implementación de las NIF los invito para que entonces también ingresen a nuestra página de NIF superfáciles en las cual o en la cual van a poder visualizar una serie de sesiones que ya hemos realizado con respecto a eh, implementación NIF y a otros temas como son deterioro como es la parte de políticas notas y revelaciones bueno ya ustedes ingresando a la página van a poder eh, visualizar todas estas eh, todos estos videos que serán de muchísima, muchísima utilidad porque como sabemos todos la implementación de las NIF pues es un tema bastante amplio, pero como dice el doctor Francisco también es parte de práctica. Entonces, los invito para que nos acompañen primero en la sesión del día de mañana, donde tendremos la parte práctica y la implementación de NIF, la sesión de preguntas, donde de respuesta a sus preguntas, eh, perdón, y también los invito para que entonces nos acompañen o ingresen a nuestra página www.nifsuperfáciles.com y allí podrán ver más videos de otras sesiones que hemos realizado de eh, capacitaciones o cursos NIF. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor. Doctor Francisco, nos vemos entonces en la sesión del día de mañana. Y nuevamente muchísimas gracias a todos los participantes, los esperamos mañana a partir de las 10 y 45 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto.